Vale. Por lo menos hay sonido. Ya casi está, un segundo. Tienes buen aspecto, Sam. Sam, dame un diagnóstico de los sistemas. Necesito saber qué está pasando. Necesito a la tripulación. Sé sí que os da miedo lo que le está pasando la estación A nosotros comandante tienes bastante razón ojo oh, solo quiero que lo sepas pase lo que pase después ¿Sam? lo siento es la hora Tienes que llevarnos allí.